Hola amigos de Bebés Victoria, os presentamos el nuevo KinderCraft Prime 2, novedad 2023. Como veréis tiene amortiguación en las ruedas y en el chasis. El manillar se puede regular en diferentes posiciones dándole a botones laterales que es basculante. Además, como podéis observar, incluye bolso con adaptadores para poderlo poner al mango del cochecito, este bolso es a juego y tiene también asa bandolera, por dentro lleva bolsillo y es de gran capacidad, como veis mi compañera Gema se lo cuelga al hombro. Además como podéis observar incluye cestillo con tapadera y un capazo con cubripies muy bonito totalmente forrado. En la parte trasera del capazo incluye una cremallera para poder abrir y que tenga una ventana de ventilación. Esta cremallera se cerraría para que quede totalmente con su lampa totalmente estético. Luego el capazo incluye un cubre pies, también con cremallera y como veis dos botones permiten abatir la capota sin ningún problema. En la cremallera se quita totalmente y podemos observar que lleva un colchón de grandes dimensiones que es reclinable. La funda del capazo también se puede desenfundar para poderla lavar fácilmente. De la palanca trasera lleva una palanca que podemos dar y podemos poner al bebé, como podéis observar, en posición más sentada o más acostada. Esto es muy práctico para que nos vea o para que regurgite o para cólicos o si tiene gases. Luego cerraremos la cremallera y quedará perfectamente resguardado tanto del frío como del viento como de la radiación solar. El capazo tiene dos botones laterales que nos permite sacarlo muy fácilmente. Y ahora vamos a observar cómo se plegaría el carrito. Previamente veremos que la cesta incluye tapa y es de gran, gran capacidad tendremos todo protegido y nos estará a la vista. Esto viene muy bien para que los curiosos no vean lo que llevamos dentro de la cesta. Para plegarlo activar activaremos dos botones y el carro quedará prácticamente de pie. De ancho de ruedas mide 59 centímetros y las ruedas son todas extraíbles. Por cierto las ruedas están hechas de un material que es antipinchazo de goma eva y lo de que se pueda extraer también viene muy bien para limpieza y lubricación. Se extraen tanto las ruedas delanteras como las traseras. Luego una vez lo tenemos montado, vamos a demostraros el bloqueo de las ruedas delanteras. En este caso la rueda delantera ya no giraría y presionando el botón, como habéis que hemos comentado previamente, se salmacaría. Y ahí está el desbloqueo del giro. Ahora mi compañera Gema va a montar la silla. La silla es reversible y se adapta muy fácilmente usando los botones laterales. Podemos ponerla mirando para la calle o mirando para los papás. Ya está activada. El respaldo se reclina con una sola mano y es bastante alto. El reposapiés a también es también Ahora veremos cómo tumba la silla y quedará prácticamente horizontal, totalmente plana, de generosas dimensiones. Luego la capota, como podéis observar, es muy cobertora, llegando prácticamente hasta la barra apoyabrazos. E incluye en la parte de detrás un bolsillo con cremallera que podemos abrir y recoger para que tenga ventilación. Y también cuando llevemos la silla mirando hacia afuera, que podamos observar al bebé muy fácilmente. Además, en la parte de arriba de la capota también tenemos otra ventana de ventilación. Con lo cual, esta capota permite que la silla sea muy fresquita en los meses más calurosos. Si no, podremos cerrarla con cremallera para que quede perfectamente recogida barra, bueno, mi compañera va a quitar la silla la va a montar en sentido de la marcha y ahora podéis observar cómo el reposapié se regula en diferentes posiciones tiene una puede también subir para que no tenga el tropiezo del hierro se queda totalmente plana. dos posiciones luego la silla se sienta y es como quedaría como podéis observar que barnés de 5 puntos y la barra va articulada a 360 grados el broche es de una sola, sola pulsación y va por los hombros y por la cintura. Ahora vamos a poner a un niño grande, aproximadamente de 3 años, mide unos 84 centímetros, <coughs> como que podéis observar, cabe perfectamente. Este muñeco está basado en un niño de esa edad, de unos 3 años. La silla soportaría un peso de hasta 22 kilogramos, con lo cual vais sobrados. Es el modelo Prime 2 en 1 versión 2 novedad 2023. Los acolchados de, la, de, la, de los arneses también sirven en la entrepierna, también van en la entrepierna. En este caso mi compañera está poniendo a bebé totalmente sentado, muy confortable y vertical, con la capota extendida. Y como tiene tanta amortiguación y tanto brazo de palanca, se pasea muy confortable, muy cómodo. Ahora vais a ver cómo lo pliega con la silla incluida. Como podéis observar se prega muy fácilmente todo de una vez y bajamos el reposapiés y es como quedaría plegado con la silla incluida. No habría que quitarla de una sola vez. Ahí se ve de frente, ahí se ve de lado y queda todo bastante recogido. Se abre también muy fácilmente activando un botón. Ahora vais a ver los accesorios que incluye. Incluye el cubrepiés de la silla a juego del color del cochecito que elijáis, del Kinder Craft Prime 2, que podéis adquirir en bebés Victoria, pinchando en el link que tenéis abajo. Incluye el plástico de la lluvia, el protector de lluvia, incluye la mosquitera. También incluiría el cambiador para el bolso, pues si nos hace falta cuando estemos en nuestras salidas diarias, y como no, también incluiría el, los adaptadores por si quisierais poner un grupo cero tipo Maxi Cosi. Estos adaptadores vendrán con el carrito en la versión de dos piezas. Y también incluiría por último el bolso cambiador con los enganches para colgarlo al carro o por si queréis llevarlo colgado tipo bandolera. Y esto es todo, amigos de Vélez Victoria. Muchas gracias por ver